Bueno niños su día va a ser un gran especial 30 de abril va a haber sorpresas ¿a? va a ser gameplays de Crash Bandicoot 1 y 2 y 3 y Crash Bandicoot 4 va a haber puro niño va a haber gameplays Crash Team Racing Nitro Full. Y para los niños pueden comentar de su visa especial no se los puede decir porque sorpresas que les traigo vean el video que hice el año pasado el misma fecha chicos es Coco Bandicoot.